Muy buenas noches, muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a nuestro programa de hoy, La Biblia Abierta de la Comunidad Cristiana Diferenciada. Por supuesto, como siempre, estudiando la palabra de Dios cada día que nosotros hemos programado para este sábado. Estamos comenzando ya en nuestra tercera reunión acerca del libro de Daniel. El libro de Daniel está siendo abierto para cada uno de nosotros. Y ustedes pueden, por supuesto, seguirnos en las redes sociales pueden compartir con sus amigos también aquí estamos en el en el facebook live estamos en este momento transmitiendo para cada uno de ustedes desde el facebook live para que ustedes puedan compartir con sus amigos acerca de nuestro programa del día de hoy la biblia abierta en la comunidad cristiana diferenciada qué vamos a estudiar el día de hoy? Vamos a estudiar nuestro tercer estudio acerca del libro de Daniel. Así que voy a compartir con ustedes nuestro estudio de esta noche y esperamos que cada uno de ustedes pueda ser parte y acompañarnos invitando a sus otros amigos. Un hombre singular tuvo el privilegio de irse de esclavo hacia Babilonia y allí en Babilonia tuvo el privilegio de poder ser eh, también... Eh, considerado uno de los sabios que el rey había escogido para trabajar en el palacio. Y Daniel había pasado la experiencia de la condena del rey acerca de que sus sátrapas y sus adivinos no podían interpretar lo que él este, había soñado. Todos le pedían que le dijeran el sueño y también ellos iban a conseguir la interpretación. Y el rey al descubrirles les dijo, ah, ustedes quieren la interpretación. O oh, perdón, usted me va a dar la interpretación, claro, sobre aquello que yo les diga y seguramente mintiendo. Pues no. Entonces los sátrapas y los, los escribas y sus propios sabios le dijeron, rey, el sueño que tú tienes no es de un Dios como el que nosotros tenemos. Así que al dar la orden de muerte, Daniel se acercó ante el rey y le dijo, danos un tiempo, tres días, para que podamos pedir a nuestro Dios que nos dé la interpretación de tu sueño y saber también el sueño el rey se los dio y cuando le contestó el rey se quedó realmente estupefacto. El, es el principio básico del conocimiento de la Biblia y de las enseñanzas que ella da. Es que Dios siempre estuvo primero en la vida del ser humano. Cualquiera sea la condición del hombre, Dios ha estado presente en cada situación. Cuando tú tienes problemas y no sabes cómo resolver, haz lo que Daniel hizo. Ve de rodillas y busca al Dios eterno, al Dios creador para que sea él quien te guíe y te enseñe los caminos en los que debes andar. Ya conocemos un poco la historia que acabo de relatarles, la historia de Daniel y el sueño de Nabucodonosor, la gran estatua de la cabeza de oro, de los peches, pechos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies mezclado con barro y hierro cocido. Y al mismo tiempo presenta en este proceso de valor de cada una de las partes de la imagen, también dice que una piedra cayó sobre los pies de la imagen y es una piedra no lanzada por mano humana y es el Dios de los cielos que instaurará su reino en esta tierra. Si miramos un poco qué es lo que era Babilonia en su tiempo, podemos darnos cuenta que realmente era un lugar no solamente importante, sino también era el centro del mundo. Era el centro del dominio de toda esta tierra. Su poderío era tan grande que Babilonia era conocida como la ciudad santa, porque la religión era el centro de la vida de la metrópolis en, en Babilonia. Por tanto, religiosamente también Dios reveló al rey lo que sucedería en la historia porque él andaba muy preocupado. Hoy en día se puede decir que con la arqueología se ha podido comprobar que más o menos eh, Babilonia era como la que ustedes pueden ver en alguna figura que se ha tratado de prefigurar respecto a lo que era este centro. En sus cuatro distritos se, se habían construido 43 templos y 13 de ellos ubicados en el barrio sagrado de Eridu. Ustedes pueden ver cómo la arqueología nos ayuda un poco, por eso es que la interpretación bíblica histórica es la que nos permite conocer mejor la verdad de la palabra de Dios. Lo increíble de esto era que en la puerta de Istar daba la entrada directamente a la avenida Procesión, que es la entrada principal o la calle principal de Babilonia. Es impresionante ver algunas imágenes que se han prefigurado aquí con la computadora y que podemos ahora mirar. Esta avenida de 900 metros de largo y 26 metros de ancho era ocupada mayormente para procesiones dedicadas al dios de la ciudad, que era el dios Marduk, y terminaba en el corazón de la ciudad, en el Sigurat, donde se encontraba su templo. Esa era la manera como estaba estructurada esta gran ciudad, este gran imperio que nosotros conocemos ahora dentro de la historia de la Biblia como Babilonia. El conjunto de templos de Marduk ubicados en el centro de la ciudad era considerado por los babilonios el centro del mundo. Miren ustedes esa fortaleza construida allí en Babilonia y que hoy no es otra cosa más que puede corroborar el comienzo de un suceso, de una sucesión histórica, que hoy nos, muy pronto, a través de los estudios que estamos haciendo, nos ubicará en el tiempo en el cual estamos nosotros viviendo ahora, que es nuestro primer objetivo y may mayor objetivo, estudiar la historia desde la visión de Daniel y la interpretación al sueño de Nabucodonosor para entender en qué tiempo nosotros estamos viviendo en la historia. Una cosa interesante que sucedió es que el templo de Temenanki fue construido sobre las ruinas de la Torre de Babel. Así que era considerado el centro del mundo, por esa razón, ya ustedes pueden verlo claramente. Tenía entre 60 y 90 metros de alto, lo que hoy mide un edificio de 30 pisos aproximadamente. Imagínense, una gran fortaleza, una cosa impresionante, ¿no? Ahí ustedes pueden ver alguna prefiguración de lo que cómo se construye y cómo se mantiene o se mantuvo estas estas reliquias. Babilonia respiraba religiosidad, aunque el politeísmo es una religión falsa. Allí se adoraba a muchos dioses, por tanto, Babilonia y Nabucodonosor, su rey, eran eh, politeístas, o sea, adoraban a muchos dioses y por esa razón era una ciudad de un centro religioso conocido así en el mundo. Babilonia era un centro de culto falso. Vamos aprendiendo un poco esto para que veamos más adelante por qué se considera a los grupos religiosos que no tienen la verdad como Babilonia. Oh, Perdónen ustedes, como Babilonia. Y es muy importante que tomemos en cuenta eso, porque después en la profecía, Babilonia es considerada confusión, tal como Babel. Babel es el centro donde la confusión de las lenguas, Dios confundió las lenguas de las personas después del diluvio porque ellos creían, a pesar de que Dios había hecho un pacto con ellos a través del arco iris, que nunca más castigaría la tierra con agua, ellos no creían a Dios y construyeron la torre de Babel. Y allí Dios confundió las lenguas de las personas, y allí mismo es considerado ahora Babilonia la, como el centro religioso del mundo, por supuesto un, un, un lugar politeísta y que tiene el culto falso que nosotros no debemos, por supuesto, seguir. Sucede en la historia que este rey, después de soñar aquellos, aquel gran sueño, dio una orden para que todos pudieran adorar a una imagen en la cual él no quería aceptar que su reino terminaría. Por eso mandó a construir una, una estatua completamente de oro. ¿Se acuerdan ustedes? La cabeza nomás era de oro. La cabeza de oro representaba a él, pero él no quería entender que después de él vendría un reino menos poderoso que él, menos importante que él, y lo conquistaría. Pero este rey orgulloso no quiso entender, así que dijo, no, voy a hacer una imagen completamente, completamente de oro, para que todos sepan que yo y mi reino serán eternos. Hoy veremos cómo tres valientes jóvenes desafiaron aquella atractiva religión, colocando a Dios en primer lugar en sus vidas. ¿Y cuál es la locura de Nabucodonosor? Miren ustedes, vamos a leer el día de hoy lo que dice la Escritura en Daniel, capítulo 3, versículo 1 al 7. Tiempo después... El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 60 codos de altura, 30 metros aproximadamente, y 6 codos de ancho, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y el rey llamó a los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, presidentes, y a todos los oficiales de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que él había levantado. Se reunieron, pues, los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los oficiales de las provincias de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de ante ella. Entonces el pregonero anunció: Se manda a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta y el tamboril, el arpa, el salterio y la zampoña y todo instrumento de músico, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor levantó. El que no se postre y adore, en el acto será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por eso, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, la, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento music musical, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey había levantado. Este rey tenía como símbolo eh, leones en sus calles y en su palacio y todos eran de oro puro. Por eso él creyó que era importante que entendieran que por qué Dios había mostrado en la estatua la cabeza de oro, porque era más importante de, eh, de, ese, de esos reinos que vendían a sucederle después. De paso, era un, eh, era un eh, reino politeísta y lastimosamente, después que el rey conoció, por un hecho que vamos a ver más adelante, que el Dios de los cielos que había mostrado la visión y a quien él había dicho que tenía que adorar, ahora él dejó de adorar y se volvió otra vez al politeísmo y convirtió esa estatua en su centro de adoración. Esa estatua se simbolizaba a él. Él estaba simbolizada en la estatua y, por supuesto, él quería la adoración de todos y era completamente de oro. ¿Por qué? Porque buscaba la idea de contrariar la historia que el Dios de los cielos había dicho que su reino no sería eterno. Ya dijimos que tenía 60 codos y, por supuesto, 6 codos de ancho. Era simbólica, por supuesto, la estatua que él había construido. Entonces, todos adoraron a la estatua. Y organizó este evento con el fin de que todos se sometieran a su voluntad. Como Nabucodonosor, muchas veces nosotros olvidamos que Dios ha hecho que nuestra vida esté aquí segura. Y a veces nos desviamos de sus caminos en busca de placeres, de dinero, de fama, de diversión o cualquier otra cosa. Así también Nabucodonosor se apartó del Dios que le había revelado la visión y no quiso seguir las órdenes. Por tanto, él... Quiso hacer que los seres que vivían dentro de su palacio, dentro de su reino, se eh, doblegaran ante, ante él, porque él también se consideraba un Dios. En ese momento, dice la escritura, eh, algunos caldeos llegaron y denunciaron a los judíos diciendo que, que el rey, que, que los jóvenes no se habían postrado. Dice aquí: Rey para siempre vive.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 No adoran tus dioses, ni honra la estatua de oro que tú levantaste. Entonces, Nabucodonosor, con ira y con enojo, llamó a Sadrach, Besach y Abednego para que se presenten ante el palacio. Al instante, sus varones fueron traídos ante el rey. Nabucodonosor dijo, es verdad, Sadrach, Besach y Abednego, que vosotros no honráis a mi dios, ni adoráis la estatua de oro que levanté. Ahora al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el saltero y la zampoña y todo instrumento musical, ¿estáis prestos a postraros y adorar la estatua que levanté? Les di una oportunidad más, porque si no la adoráis, en esa misma hora seréis echados en un horno de fuego ardiendo y ¿qué Dios os liberará de mis manos? Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nosor. Acerca de esto, no necesitamos responderte, oh rey. Nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego y de tu mano nos librará. Y aunque no nos librará, sepas que no adoraremos a tu Dios ni a la estatua que has levantado. ¡Qué fidelidad! ¿No es cierto? La estatua, la espléndida estatua estaba frente a ellos. Allí estaba la muestra de la importancia de una nación que quería el dominio sobre todo ser humano. Los tres jóvenes reflexionaron ante la estatua acerca de la forma de enfrentar esta nueva prueba de fe. Por supuesto, se decidieron ser fieles ante Dios y le dijeron al rey, aunque levantes estatuas es que tú quieras, no eh, obedeceremos lo que tú nos pides. Nabucodonosor finalmente dio la orden. Es es, ellos tenían la opción de obedecer a Dios u obedecer a quien los amenazaba con la muerte. La fe de estos jóvenes fue una fe admirable. ¿Por qué? Porque ellos decidieron ser fieles a Dios, incluso si no los salvara del fuego, del fuego del horno ardiendo. A lo largo de la historia, muchos cristianos fueron des desafiados y perseguidos por hombres poderosos. Y muchos de ellos murieron a causa de su fidelidad. Aquí es muy importante lo que vamos a encontrar. Entonces, Nabucodonosor se llenó de ira y se le demudó el rostro contra Sadak, Mesak y Abednego. Y ordenó que el horno se encendiese siete veces más de lo común. Y mandó a hombres muy vigorosos de su ejército que atasen a sadrac Mesak y Abednego y los echasen en el horno de fuego encendido. Así estos hombres fueron atados con sus mantos, calzas, turbantes y vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego encendido para ver qué es lo que pasaba con ellos. Y como la orden del rey apremiaba y habían calentado mucho el horno, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, y, -Nego. y esos tres hombres, Sadrach, Meshach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego encendido. Entonces, el rey Agogonero se espantó, se levantó de prisa y dijo a los de su consejo, ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad. Agregó él, yo veo cuatro hombres sueltos, que se pasean en el fuego sin sufrir ningún daño. Y al parecer, el cuarto es semejante a un Dios, a un hijo de los dioses. Jesucristo se manifestó en, ese, en esa ocasión. Entonces, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego, Mesach, y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas y los gobernadores. Capitanes y consejeros del rey, y vieron que el fuego no había dañado el cuerpo de estos varones, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, ni su ropa se mudó, ni siquiera tenían olor a fuego. Entonces Nabucodonosor exclamó, alabado sea el dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro dios que su dios. Por lo tanto, decreto que toda persona de cualquier pueblo, nación o lengua que hable contra el dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y también su casa destruida. Por tanto, no hay dios que pueda librar como él. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. La orden para que los jóvenes fueran tirados en el horno fue precedida por otra. Calentar siete veces el horno para que no tuvieran excusa. Luego de observar la escena, el rey se paró y exclamó: ¿No echaron tres varones atados dentro del horno? Sí, contestaron sus hombres. Pero yo veo cuatro, dijo él. El Dios Altísimo se juntó a los jóvenes para librarlos del fuego ardiendo, que ni siquiera el cabello de sus cabezas olía a fuego. Dios sigue siendo el mismo y desea realizar acciones tan maravillosas como estas que ustedes acaban de ver hoy en el libro de Daniel. Quiere hombres y mujeres fieles como la brújula del polvo. Quiere hombres y mujeres que no se vendan a la conveniencia, que no claudiquen a su verdad, que no claudiquen aquello que creen de su Dios. Dios quiere obrar por ti, quiere ayudarte a entender de que la historia que él te contó o que te está contando en el libro de Daniel también es para ti, para que tú y yo podamos dar testimonio de que hay un Dios que conoce la historia de este mundo y ese Dios quiere darte paz, vida, seguridad. Él te librará del lazo del cazador, del fuego destructor. ¿Quién forma un Dios o funde una estatua que para nada sirve? Quizás tú confíes en una madera o alguna figura de yeso o alguna imagen. No hay Dios más poderoso que el Dios de Israel, el Dios eterno, el Dios creador. Él libró a los jóvenes del fuego calentado siete veces en el horno. Él también te puede librar a ti si tú crees en sus promesas. Amadísimo Padre que estás en los cielos, elevamos nuestra oración para que tú puedas concedernos el privilegio de conocerte más de cerca y confiar de que eres un Dios que guía la historia de la vida, de la humanidad y que nos libra de todo peligro cuando somos fieles a ti. Enséñanos a ser fieles a tus promesas. Te entregamos este estudio de la Biblia para nuestros amigos que nos escucharon hoy, que puedan ellos conocer más de cerca al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, el Dios que puede vencer aún la muerte y darnos vida eterna. En tus manos nos encomendamos y encomendamos este estudio para que no vuelva a ti vacía. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Que Dios bendiga su palabra en cada uno de ustedes esta noche. Que el Señor los acompañe y que siempre aprendamos de la Biblia. Porque este programa La Biblia Abierta de la Comunidad Cristiana Diferenciada busca solamente enseñar la Biblia a todo aquel que quiere. Y si tú has aprendido algo esta noche, que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Nos vemos el próximo sábado a las 7 en punto en el programa de todos los sábados de la comunidad cristiana diferenciada, la Biblia abierta, con un servidor de siempre, Boris Darman. Nos vemos, hasta el próximo sábado. Chao, chao.